muy buenas a todos qué tal cómo están aquí en un nuevo video en el que en esta ocasión estamos en otro video tutorial de cómo instalar Android en tu computadora para poder jugar videojuegos sin necesidad de hacer particiones de una forma muy sencilla así que dentro video Bueno pues estamos en esta ocasión con la segunda parte de cómo instalar Android en tu computadora Si no has visto la primera parte que es un poquito más complicada Pero bueno, te sugiero que la veas así que te dejaré una tarjetita que estará apareciendo justo ahora Para que puedas pasarte por el video anterior que es la primera parte Bueno, independiente de esta pero pues te la recomiendo que la veas Así que esta es la segunda parte de cómo instalar Android este en esta en su versión 7 en tu computadora sin necesidad de hacer particiones en tu disco duro es una forma muy sencilla mucho más fácil que la parte anterior y pues eh, en esta ocasión es, es con un proyecto que se llama Phoenix OS así que pues para descargar esta este proyecto les, les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo y pues es esta su página oficial de Phoenix y pues tenemos que bajar y descargar el punto .exe si estás usando Windows o el ISO que es este Si estás usando aquí dice Mac o Windows Bueno también funciona en Linux claro eh, el, En esta parte descargamos el punto .exe lo puedes descargar por Mega o por bueno, descarga oficial dice aquí Um, si des sería descarga directa Así que si quieres descarga directa Le puedes dar aquí o te puedes ir a mega Así que pues Puedes darle clic en cualquiera de los dos Y empezar a descargar El archivo Así que pues lo voy a cancelar Ya vieron que yo lo tengo descargado Para facilitar el video Así que pues este es Lo vamos a ejecutar De preferencia Tienes que tener derechos de administrador Así que lo ejecutamos y pues esperamos a que inicie el programa. Um, pues como podrán ver, pues es una forma muy fácil ya que tenemos el punto X. Ya nada más es de instalarlo. No necesitaremos ninguna memoria como en la versión en, como en el video pasado. Este pues es más sencillo, se podría decir. Y pues no, no necesitan formatear ningún disco duro, ninguna partición, ni nada por el estilo. Todo ya está. Se podría decir que de una forma sencilla para poder mmm, ejecutar Android en sus ordenadores. Eh, aquí está, le damos permisos de administrador, le decimos que sí y esperamos que ejec ejecute el programa. Como podrán ver, aquí dice, bueno, pues selecciona el tipo de instalación. Eh, tenemos, podemos instalarlo en un disco duro externo o en una memoria USB como la vez pasada. Eh, podemos desinstalarlo Si ya lo tenemos instalado Así que este archivo no lo vayan a borrar este, que tengo, este de aquí No vayan a borrarlo porque les va a servir También para desinstalar el Android Si ya no lo necesitan Así que pues aquí está el botón de desinstalar El botón de crear De, de instalar en una USB O en un disco duro externo A su disco duro local mm, Así que pues Podemos instalarlo directamente Desde este botoncito Aquí seleccionamos el, la part, el disco duro que tienen en sus ordenadores Así que pues obviamente es el, tip, el C C o dos sea, puntos que es el que tenemos en, el, en nuestras computadoras Así se nombra Así que todos tendremos el C Si lo quieren instalar en otro disco Pues pueden escoger la otra opción Así que le damos en Next Y aquí es donde le damos el almacenamiento como es nuestro disco duro nuestra computadora Pues le podemos dar 32 GB, no hay ningún problema Así que procedemos a instalar uh, Perdonen, tengo una máquina virtual No tenemos espacio disponible Así que le vamos a poner en Menor capacidad para que puedan ver 4 GB Ustedes podrán poner todo el espacio 32 GB Yo como tengo una máquina virtual Pues... Mm, no tengo mucho espacio en el disco No le asigne demasiado espacio Pero pues Ustedes podrán ponerle 32 GB en su Android Esta versión de Android Bueno, este Android que les traigo Se llama Phoenix OS Así que pues es una Es la forma más fácil que he encontrado Para instalar Android en sus computadoras Sin necesitar, sin necesitar un emulador Y... Bueno pues, tengo, había otra forma que es, es instalando Remix OS que es parecido a Phoenix y la verdad es mucho más bonito Me gustó más, pero pues no se los traigo porque es un proyecto abandonado, se podría decir, ya no tiene soporte técnico ni, ni actualizaciones Se quedó en la versión Android 6 y este es Android 7 así que les va a servir mucho mejor pero funcionan igual a ambos, así que es, se instalan exactamente igual también. Así que si alguien encuentra los archivos de Phoenix, pues los puede descargar también e instalarlos de la misma manera que estamos haciendo ahorita. Como podrán ver, es una instalación totalmente sencilla, no necesitan formatear ninguna USB, no necesitan nada. O sea, todo es directamente desde la interfaz gráfica de Windows. Así que no creo que tengan ningún problema a la hora de instalar esta versión de android en sus computadoras como podrán ver bueno ya se nos está instalando ya casi acaba y pues aquí se nos va a instalar en nuestro disco local C así que aquí está en la carpeta de Phoenix OS oh, o sea no nos hace ninguna partición de nuestro disco aquí están ya todos los archivos se están instalando poco a poco y pues no hace ninguna partición como tal Así que esta es una forma muchísimo más fácil de instalar Android en sus computadoras Y ejecutar cualquier tipo de juego que ustedes quieran Este, muy muy muy sencillo Así que para, bueno, ahorita procedemos a terminar la instalación Y pues después les enseñaría cómo en, se debería de, de desinstalar Android en caso de que lo quieran desinstalar pero pues es, es totalmente sencillo esto, así que esperamos un ratito y les muestro lo que continúa. Como podrán ver aquí ya se está creando todos los archivos, el kernel, el system, to, to, todo lo que necesita el sistema operativo de Android eh, para arrancar en sus computadoras. Y pues estamos esperando solamente que finalice para que podamos continuar con este tutorial y bueno pues como podrán ver aquí tienen todas las descargas de la versión Android 5 Por si la, por si no les gusta el Android 7 necesitan otra versión o quieren otro, probar otra versión Así que es, es como podrán ver Android, Android 7.1 basado en Android 7.1 para las computadoras Así que... Pues simplemente necesitan tener una computadora de 64 bytes, ya que casi no se hacen ya nada para 32. Así que, pues, ya merito ya Bueno, se está tardando. Y aquí tienen, bueno, pueden leer toda la información, todos los productos, etcétera, etcétera, en su página oficial. Para descargar, bueno, esta descarga pues son 631 megabytes, así que no, no va a tardar muchísimo. Bueno, cuando yo la descargué, mmm, mi internet es un poco lento, así que se tardó como una hora, hora y media, mmm, pero uh, no tardará mucho. Bueno, como podrán ver, ya acabó de instalarse, así que... Aquí, bueno, nos creó un iconito. Aquí está diciendo que nos creó un iconito de... Eh, para iniciar. Aquí está. Si le dan clic a este iconito, pues directamente abriría, reiniciaría sus ordenadores para iniciar Android. Así que, pues es una forma muy fácil. Nada más están trabajando y ya se aburrieron y quieren jugar. Solamente le dan doble clic a este iconito que nos creó en el escritorio y directamente nos iniciaría un, este, Android 7. Así que, pues para, um, ya se terminó de instalar. Pueden darle a rebot no. Y les saldrá un menú donde podrán escoger si quieren iniciar Windows o si quieren iniciar en Android. Y es una forma muy sencilla, ya está instalado totalmente en sus sistemas operativos. Como podrán ver, está en la carpeta en el disco local C de, y en la carpeta Phoenix OS. Así que esto sería todo para la instalación como podrán ver finalizó completamente, ahora si quieren desinstalar completamente este, el sistema operativo Android pues simplemente tienen que volver a abrir este programita y pues escoger la, esta vez la opción de desinstalar Android pero como podrán ver pues ya está instalado completamente y no hay ningún error, bueno Solamente es de iniciar este icono y ya abriría la, la configuración de Android. Así que pues paso a mostrarles cómo se puede desinstalar el sistema operativo en cuanto se abra este programa. Bueno pues les damos permisos de administrador, le ponemos que sí. Ya les digo que esta es una máquina virtual, así que pues tenemos todos los permisos, ustedes deberían darnos también, así que le ponemos aquí donde dice un install y le ponemos que sí y empezaría a desinstalar, miren ya nos quitó el iconito empezaría a desinstalar, bueno dice que ya desinstaló completamente y cerraríamos esto así que como podrán ver pues ya estamos, ya tenemos desinstalado completamente el Android así que eso sería todo por este video como podrán ver es una forma muy muy muy fácil solamente es de reiniciar la computadora Bueno, después de haberlo instalado cada que prendan la computadora les va a salir un menú En ese menú va a haber dos opciones en la cual es Android y Windows Así que ustedes escogen en cuál entrar Es muy, muy sencillo así que cada que la enciendan pues les va a poder ser ese menú Ya que ya tienen instalados los dos sistemas operativos Tienen eso que se llama Dual Put Así que... Solamente escogen cualquiera de las dos. Y inician en cualquiera de los dos. Es súper sencillo. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Y uh, cualquier cosa me pueden dejar un, un mensaje en cualquiera de las redes sociales. Y espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.